Vamos a hablar con un especialista con una voz autorizada, con Patricio Kenny, que es director de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA y uno de los investigadores del plan Comer Mejor, que justamente es un plan que han eh, lanzado la Universidad Católica junto con la red de, eh, lo voy a decir bien, de bancos de alimentos de la Argentina. Viste que acá tenemos un banco de alimentos, sí, bueno sí. pero hay una red a nivel país. Esa red con la UCA... Eh, han lanzado este plan Comer Mejor, que a lo que principalmente apunta es a la educación nutricional. Bueno, no sé si está nuestro invitado, ya está listo para preguntarle y de arrancar desde ya. ¿Cómo estás Patricio? Bienvenido a, desde la Reacción a la Hermosa Siesta Mendocina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Un placer tenerte. Eh, Patricio, bueno, hablábamos de este plan Comer Mejor, que apunta a la educación nutricional, ¿por qué? esto de que eh, solo el 11% de los argentinos eh, tiene una dieta equilibrada. ¿Qué hacemos el resto? Sí, bueno, esta este es una gran preocupación, ¿verdad? Este, que que la, este, este sistema alimentario argentino es un sistema que ya lleva varias décadas y que ha demostrado eh, ser ineficaz, porque fíjense que un 55% de la población tiene sobrepeso, es decir, eh, sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Eh, y de modo que probablemente va a haber que hacer un cambio drástico en el sistema alimentario argentino y en las canastas básicas, ¿no es cierto? Porque eh, el, la dieta promedio de los argentinos eh, no solamente es una dieta monótona, eh, como decían ustedes, sino que es además de baja calidad y poco sustentable. Esto significa que eh, de los de, hay un estudio reciente que se hizo en la encuesta nacional de gastos y, y hogares hecha por el INDEC en el 2017 y 2018, que eh, de, de, eh, detectó y mostró que de... Sobre una base de 400 alimentos, los argentinos concentramos eh, el 80% de nuestra alimentación en solo 40. Wow. Y de los cuales y la papa, el arroz y el pollo son los tres primeros. Y los panificados. Que, y, y, claro, exactamente, y los panificados. Este, eso por un lado. Por otro lado, eh, el, el sistema alimentario argentino, la dieta promedio de los argentinos, es una dieta... Que, eh, eh, tiene eh, brechas o gaps entre lo que el consumo recomendado, por ejemplo, por las guías alimentarias de la Argentina y el consumo real. Uh -huh. Y en ese sentido tenemos brechas en exceso y brechas en, en, en déficit de uh -huh. nutrientes ¿no es cierto? Claro. Y, eh, y de alimentos. En, en cuanto al exceso ustedes imaginarán cuáles son, ¿no es cierto? Este, uno es los que mencionamos recién, los, este, todo lo que sean los panificados, eh, las, eh, la carne. Ustedes saben que la carne estamos con un consumo muy alto en la Argentina este, y, y por encima de las recomendaciones internacionales. Tenemos un consumo muy alto de, de sal y, sí. y de azúcar eh, a través de los distintos eh, alimentos como los panificados, por ejemplo... Eh, y después tenemos brechas en déficit, ¿no es cierto? Y acá, el, eh, esto es quizás lo más interesante, eh, y se trata de eh, un déficit en, en verduras, en frutas, en legumbres y en lácteos. Uh -huh. Y en lácteos principalmente, lácteos descremados, ¿no es cierto? Porque mucha gente consume lácteos, pero son lácteos enteros con un, eh, una cantidad de un 3% de grasa. Uh -huh. De modo que, por un lado, entonces, la monotonía, por otro lado, las brechas y la calidad es lo que nos aleja, entonces, de las recomendaciones actuales. Uh -huh. Patricio, este déficit que nombraste me llama la atención, bueno, obviamente, vegetales y frutas, que dentro de una dieta saludable tienen que ser esencial para, para comer sanamente, pero... ¿En dónde pensás que, que, que está el quiebre o el error de no acostumbrarnos, no A incorporar estos alimentos eh, en, en nuestras vidas? Porque ya de por sí hablarlo y estar tocando este tema con vos es importantísimo. Pero ¿por qué no somos conscientes de que realmente lo tenemos que consumir? Bueno, yo creo que hay, eh, las causas son, son, son varias uh -huh. y las responsabilidades son compartidas, ¿no es cierto? Por un lado, eh, digamos, hay, hay una tendencia cultural... ...a eh, tener ciertos patrones alimentarios. Por otro lado, que están lejos de lo que decíamos... ...de ser, eh, digamos, de buena calidad. Eh, por otro lado, eh, también tiene que ver con la, con la canasta básica familiar... ...y uh -huh. como yo les decía, desde hace décadas... ...es una canasta que está eh, compuesta por alimentos... ...y en, en, en sí misma la canasta es una canasta obesogénica... Eh, quiere decir que es una canasta de alimentos con muchas calorías y con, eh, con alimentos, este, eh, con harinas refinadas y azúcares, ¿no es cierto? Eh, en lugar de transformar esta canasta, que esta es una de las posibilidades y de las alternativas, eh, en una canasta eh, como de mejor calidad eh, y con un costo incluso... Eh, ...menor hasta de un 15% a un 12% menos. Imp es decir, importante, hablando... importante, Patricio, esto que señala... ...porque poniéndole aún más contexto a, al tema eh, al cual nos referimos... ...no significa que este eh, 11% que tiene una dieta equilibrada... ...lo hace porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Hay muchas eh, otras personas que tendrían la posibilidad de hacerlo... ...y aún así... No comen eh, de manera eh, equilibrada, variada, sustentable. Exacto, exacto. Este es un patrón transversal para toda la sociedad argentina, independientemente de, eh, digamos, el poder adquisitivo y de, eh, y, y de, la, de la situación económica y social. Uh -huh. Por eso es que eh, nosotros, este, ante toda esta realidad, y, y ante un contexto tan crítico, inflacionario, tan crítico, y donde los alimentos están eh, marcando un poco en punta con la inflación, eh, nos decidimos hacer esta asociación entre eh, tres, eh, digamos, ONG, si ustedes quieren, una universidad y dos uh -huh. ONGs como SPA y como es la Red eh, Argentina del Banco de Alimentos, para poner en marcha un plan de educación alimentaria y nutricional, porque fíjense en, en este contexto que estamos viviendo, por un lado de crisis económicas recurrentes, por otro sí. lado de alta inflación eh, y, y además estamos eh, eh, en estos momentos se está lanzando el, el, eh, el rotulado frontal de alimentos en base a la ley que fue sancionada poco, hace poco tiempo atrás entonces, ¿qué ¿Cuál es acá? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para modificar esta realidad? ¿No es cierto? Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Eh, es, y bueno, con la educación. Uh -huh. es, es llamativo que en, en este contexto del reciente lanzamiento de esta ley y demás, no haya por parte de, del Estado, del, de los gobiernos en distintos niveles, eh, planes de, eh, digamos, campañas de educación alimentaria para ver eh, cómo uno. Eh, cómo la gente, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, puede alimentarse mejor, cómo, cómo reemplazar eh, estos, eh, disminuir el costo reemplazando alimentos de baja calidad por alimentos de alta calidad nutricional. Y esto es lo que nos interesa. Fíjense porque en, en el año 2017, la Argentina tuvo 91.000 muertes por eh, factores de riesgo relacionados con la alimentación, uh -huh. ¿no es cierto? Esto no es, no es una cifra para nada despreciable. Eh, de modo que tenemos la posibilidad de hacer cambios, pero la gente necesita estar bien informada eh, y, y ir educando e ir haciendo los cambios que se pueden hacer. Fíjense, por ejemplo, los comedores escolares. Los comedores escolares, los chicos reci eh, reciben... Eh, o polenta, o, mm, o polenta sí. con algo de carne, ¿no es cierto? Y bueno, parte de ese presupuesto podría utilizarse para modificar, el, el, el reemplazar el consumo de carne por, eh, por legumbres. legumbres. Y porque, al mismo claro. tiempo, y, y quién saben, las legumbres es uno de los alimentos con eh, más completos, ¿no es cierto?, eh, en cuanto a proteínas, en cuanto a fibra en cuanto a vitaminas y minerales Entonces, y esto es, la argentina es productora de porotos por ejemplo para decirlo así este eh, rápidamente y, eh, y esto permitiría que los chicos vayan adaptándose a nuevos alimentos y a nuevos sabores y cambiando esta, esta cuestión cultural de que todo pasa por la carne no es cierto sí, sí, sí. y acá hay que reducir el consumo de carne claramente hay eh, uno de nuestros de, los, de nuestros socios de esta alianza, es un instituto, un centro de estudios eh, de economía y políticas alimentarias, dirigido por el licenciado Sergio Brito, que es un experto en esta área, este, y que, eh, bueno, ellos han eh, publicado recientemente dos dietas alternativas a la canasta básica familiar, y como decíamos, es una canasta cara, ¿No cierto? Y con, con alimentos eh, de baja calidad nutricional, ¿no es cierto? Sí. Y entonces este, son muchas las cosas que se pueden hacer eh, en este camino a partir de la educación y a partir de también lograr eh, cambios en las políticas económicas eh, y que se articulen con las políticas nutricionales también para mejorar la salud pública de los argentinos. Sí, mira, eh, sí, sí, sí. No, no, iba a decir que tan claro está que no es una cuestión económica solamente que eh, es raro por ahí que en una mesa argentina falte un, una gaseosa, una bebida cola, eh, un jugo, cuando eh, nutricionalmente es innecesario. Desde ya, fíjense que, miren, hay, hay un rubro en la canasta familiar de los argentinos que es, este, que es el, de, el de alimentos ocasionales. Alimentos ocasionales se les llama a los ultraprocesados o aquellos que son, por ejemplo, eh, galletitas, eh, gaseosas, cubos, sí. eh, todas estas cosas que eh, eh, se alejan bastante de, de, de la calidad y del estándar de calidad y sin embargo representan un 22% del costo de la canasta familiar. Wow. Claro. esto esto se puede cambiar el rubro carnes y huevos también se puede modificar uh -huh. y se puede reducir eh, y por supuesto reemplazando esto y el rubio el, el tercer rubro por supuesto es el de las harinas los panificados este, eh, que, que bueno que también son están eh, sobre representados en la canasta familiar se pueden hacer entonces estos cambios, se pueden reemplazar, por lo pronto los excesos se pueden reducir a comer la mitad por lo menos, o menos de la mitad de carne que estamos consumiendo, 60 kilos de carne roja, 118 eh, kilos por año. Eh, y, y además, como yo les decía, bueno, este, reducir uno de los, de los este, alimentos tan inflacionarios como es la carne, eh, o los panificados, diría, o estos alimentos ocasionales, eh, se pueden cambiar, se pueden reemplazar eh, por otras dietas, que son, ustedes saben que hoy hay una tendencia a ir hacia las dietas eh, más vegetarianas, sí. más basadas sí. en plantas y en vegetales, ¿no es cierto? Y con este criterio se puede ir cambiando el patrón alimentario, incluso reduciendo el costo de la canasta familiar. Sí, y qué importante también mencionar, me gustaría destacar también, porque la consigna que pusimos hoy en el programa, le preguntamos a todos los mendocinos, sos consciente de que comes mal? Y qué importante es la parte emocional, ¿no? La parte cuando nos sentamos a comer cada uno, ¿no? Entender y saber qué es lo que estamos comiendo y respetarnos ese momento, porque estamos tan al palo, ¿no? Con la rutina cada uno, con el trabajo, con los chicos, con cada cosa, que no le damos importancia realmente a lo que es el momento de comer, Exactamente, yo creo que hay que trabajar en todos los niveles, eh, porque incluso a los chefs eh, sería bueno que, que también les lleguen estos mensajes, ¿no es cierto?, porque no se trata solo de gratificarnos y, y, y gratificar el pagar, lo podemos hacer del mismo modo, pero con alimentos más sanos, más saludables, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, con mayor riqueza de, de nutrientes críticos, ¿no es cierto? Este, así que, bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con esta campaña, los medios de comunicación están acompañando mucho porque este es un tema central de salud pública para los argentinos y de la canasta familiar, eh, ¿verdad? Eh, particularmente en los, en los sectores de, de menos ingresos y menos recursos, ¿no? Donde todos, toda esta problemática se acentúa mucho más. Totalmente. Uh -huh. www.comermejor.com.ar es la plataforma, ¿verdad? Así es, y en las redes sociales es hashtag uh -huh. Somos Comer mejor, eh, con la primera letra mayúscula, eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales también. Y ahí va a haber eh, alternativas, opciones. Por ejemplo, fíjense, hoy... Eh, se podría cocinar mucho más en casa, sí. se podría hacer pan casero, es verdad. y a ese pan casero que lo hacemos habitualmente con harina refinada, la harina blanca, podemos ir gradual y progresivamente incorporándole harinas integrales, le podemos eh, agregar también semillas, uh -huh. y si además utilizamos masa magra, que es un alimento fermentado. Ustedes saben, hoy en día, los alimentos fermentados forman parte de la recomendación mundial eh, de una buena alimentación porque eh, los alimentos y bebidas fermentadas promueven una muy buena salud de la microbiota o el microbioma intestinal. Y hoy se sabe que antes se llamaba la flora intestinal y es un órgano importantísimo para... El, el organismo humano Excelente, bien, muchas gracias Patricio Bueno, un placer y, este, y gracias por invitarnos y por acompañarnos en, en toda esta campaña porque en realidad es para todos nadie sí. está excluido en total, esto total. todos los sectores sociales, to, todos tenemos que aprender a comer mejor ¿eh? Así y este, es y, Claro, y entonces esto, esto es muy importante que, que lo tengamos. Y, y bueno, y de a poco el Estado se irá dando cuenta de que se pueden mejorar y articular estas políticas eh, de economía alimentaria con foco en la salud nutricional de los argentinos. Totalmente. Desde acá hemos bregado en muchas ocasiones, por ejemplo, porque en Mendoza eh, se sigue haciendo hincapié en las escuelas en los que kioscos saludables, que era que los kioscos tenían la obligación de tener frutas este, y, y eliminar ciertos otros productos no saludables, así que bueno, nosotras desde acá militamos eso, entre otras medidas. Fantástico, yo creo que si, si todos los sectores de la sociedad nos, nos unimos para llevar adelante estos cambios, eh, vamos a lograr, un impacto muy, muy grande en nuestra en nuestra salud pública. Gracias, Te mando un, un abrazo muy grande y, a, y otro abrazo para todos los mendocinos. Gracias, Hasta luego, Patricio. Patricio. Patricio Kenny, director de la carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, Universidad, que junto con dos organizaciones han creado esta plataforma, www.comermejor.com.ar, donde apuntan a ofrecer una educación nutricional a todos los argentinos.